Saludo cordial para todos. Uno puede pensar que, bueno, hay muchos opinólogos del fútbol emocionados por el triunfo argentino y de verdad felicidad a toda Argentina, muy merecido este Mundial, pero que el mismo mandatario de la Federación comente la final en Qatar con su aliado Alexander Lukashenko rompe toda expectativa tradicional del final de todos los Mundiales. Que te digan que Putin comentó el Mundial sí lo hizo, y lo hizo con su homólogo Alexander Lukashenko, que fue uno de los primeros que habló sobre el compromiso Argentina-Francia en la gran final del Mundial de Qatar 2022. En primera instancia, el presidente de Bielorrusia dijo que estaba de acuerdo con el presidente de la federación en que la selección de Argentina debía de ganar la Copa en Qatar. Estas son sus declaraciones. Pit partido, ¿saben? Argentina, estoy de acuerdo. Con el presidente Vladimir Putin merecía absolutamente... El tiempo de victoria, Toria, dominaron todo el partido y la mayor parte del tiempo extra. Pero seamos francos. Dios en este juego, Dios estaba con Francia. <risa> Lukashenko con sus dotes de comentarista habló de la hazaña que hizo Mbappé de empatar el partido a los argentinos. Dios en este juego estaba con Francia, porque no sucede que a pocos minutos del final se puede igualar el marcador y en un minuto y medio, como lo hizo el delantero francés. En el comentario, el presidente bielorruso dejó en el poder del creador todo lo que estaba aconteciendo en la final de Qatar entre franceses y argentinos. Como lo hizo el delantero francés, pero objetivamente el señor dio un paso atrás. Como un verdadero creador vio todo esto, dio un paso atrás y vio la victoria. Ya saben a quién afirmando su apoyo a las palabras del líder del Kremlin, Vladimir Putin, asegura que Dios le había ayudado a Argentina a ganar la Copa Mundial de Fútbol en Qatar 2022. En un partido dramático, ya saben aquí. Por lo tanto, todo es como debe de ser. Una vez más, apoyo a Vladimir Vladimirovich en que Argentina, con la ayuda de Dios, Finalmente merecía esta victoria en un partido dramático. En pocas palabras, Lukashenko dijo que esto era inimaginable, que ni siquiera en el Mundial de Rusia se vio todo lo que sucedió en Qatar. Es imposible imaginárselo mejor. Esto, como dicen los expertos, nunca ha sucedido ni siquiera en Moscú. Cuando los Kovatas juegan a una final, creo con los franceses. Y a los franceses ganaron allí fácilmente. Aquí fue diferente. Y estos señores fue lo que dijo el presidente de la federación como comentario frente a las declaraciones que estaba entregando en ese momento Alexander Lukashenko. Palabras más, palabra menos. Dios estuvo también del lado de los aficionados por excelente espectáculo entregado al público. Aquí fue diferente y me permitiré agregar algo. Me parece que el señor también estuvo del lado de los aficionados. Y tenemos que agradecer a ambos equipos por el brillante juego que crearon. Crearon una verdadera fiesta del fútbol para todos los amantes del deporte y del fútbol del mundo increíble, aunque parezca y esto se da en medio de la difícil situación que hay en el territorio de Zelensky y en medio de la visita del mandatario de la Federación a Bielorrusia, donde se están tomando decisiones muy serias en torno a los siguientes pasos en el conflicto y debutaron a nivel mundial diciendo que lo que escucharon sobre la final pues, los tiene sorprendidos, gratificados de todo lo que sucedió entre franceses y argentinos, pero muy complacidos los dos de que el título hubiera quedado para el continente en Suramérica Ahí están las declaraciones. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos.